Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Yo les decía al hacer la pausa este viernes muy especial. Y como cada viernes vamos a tener con ustedes orientaciones, no solamente para cuidar su salud. De manera muy especial conocer cómo estar motivado, cómo hacer ejercicio, cómo mantener esos cuerpos físico, como le llaman en estos tiempos, todo bien bello y elegante de mano de una experta, precisamente Carla de Morisis, más de 25 años dedicado a lo que son los ejercicios, motivacional y demás, y cuidado de su cuerpo de manera muy importante. Carla, bienvenida ahora aquí a Teledebate, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buenas noches para todo mi público. Yo espero que me hayan extrañado, ¿verdad? Sí, así sí, como sí. tú, Rob, eso es ¿verdad? Eso es así. Bueno, aquí estamos. ¿Qué podemos hacer? Dime, cuéntame, pregúntame, todo lo que tú quieras. Excelente. Carla, se pone de interés para todo y nos lo escriben en las redes sociales. Siempre hay ciertas dificultades para poder ganar masa muscular uh -huh. y más aún luego de los... Todo ese proceso de cambio que hemos tenido que hacer en esta Semana Santa, vichuelas con dulce, playa, mucha comida, mucha bebida. Entonces, a veces se obtienen una librita, pero cuando se pierden, no logramos obtener lo que se llama masa muscular. Uh -huh. Danos detalles de cómo lograr esto, por favor. Bueno, vamos por partes. Lo primero es cómo ganar masa muscular. Eh, mayormente eh, los hombres son los que quieren masa muscular, pero sí. las cosas han cambiado. Porque ya las mujeres entendemos que cuando tonificamos nuestro cuerpo, que creamos esa masa muscular, nos vemos más bonita, más, eh, más en forma, mejor silueta, porque cuando creamos eh, ese, esos músculos, como es el bodybuilding, oye cómo se llama, eh, creación del cuerpo, pues ya tenemos nuestros hombritos paraditos, la cintura más formada, Nuestros abdominales marcados, nuestras piernas y nuestro tren inferior que está muy de moda. Naturalmente, y se puede, ¿eh? no tanto eh, eh, de mentirita, no se puede ganar masa muscular en nuestros glúteos. Entonces, ¿cómo logramos esto? es Muy fácil. Levantando pesas. No creas que tú sentado y comiendo todas esas proteínas, esa suplementación y vitaminas, lo vas a lograr. No, con levantamiento. De pesas. Por eso vemos a los corredores que son el lino, o sea, son más delgaditos porque no se dedican <coughs> perdón, al levantamiento de pesas. Si sí le notamos esos, esos cortes porque están delgados, o sea, el nivel de grasa en ellos es bien poquito, ya que corren y queman todas esas calorías. Para ganar entonces esa masa muscular, tenemos que combinar nuestros ejercicios de pesa con una muy buena alimentación. Eh, ingeriendo más proteínas, ¿ok? Y todo tiene que ver con el peso, con la estatura y con las metas que queremos lograr. A largo plazo, sí. a veces nos desesperamos y no vemos los resultados, los resultados al mes. Y decimos, este gimnasio no me está dando resultados. Claro que no, eso toma un tiempo así que les invito si tienen un gimnasio y ahora con la pandemia se puso muy de moda nuestro propio gimnasio sí. en casa que hemos creado con botellas de agua con los propios botellones sí. así es que logramos el, el, la creación de los músculos chicas no le teman eh, al peso Siempre viene esta pregunta, ay, que no me quiero ver como un hombre. Sí. No te vas a ver nunca como un hombre, al menos que seas un atleta de alto rendimiento, que vas a, a competir y vas a representarnos en fisiculturismo. Pues van a utilizar algunos eh, suplementaciones y esteroides que van a darle eh, pues, eh, mayor volumen a los músculos. Acuérdate que los hombres tienen más testosterona que nosotras las mujeres. No cuesta, pero con el levantamiento de peso, aumentándolo gradualmente, empezamos de a poquita libra, sí. de 2, de 5, de 8, llegas a 15, 20 y llegas hasta cargando 100 libras, 50 platos de cada lado o sea que es con el tiempo gradualmente y te prometo tener una figura envidiable muy bien. Carla, ahí están los números en pantalla para si alguno de ustedes se anima y quiere preguntarle, Carla, en estos sentidos alguna recomendación específica sobre sí. rutina y demás. Están los números en pantalla, 809-378-8394 y a través del WhatsApp, es el 829-920-2795 para que también nos pueda escribir su mensaje o comunicarse con nosotros por esa vía. Robert, y discúlpame, eh, otra cosa muy importante. Señores, ¿por qué es tan importante crear masa muscular? Sí. Pues porque cuando vamos envejeciendo, envejeciéndote, acuérdate que nos vamos como poniendo como más chiquito, nos vamos como torciendo. Sí. Entonces el músculo es que te le da el soporte al hueso. O sea que es muy importante si vas a empezar y estás a tiempo, nunca es tarde, sí. empieza a levantar tus pesos. Me, me da a veces un, hasta un poquito de rabia a veces sí. en los colegios que no nos enseñan a lo que es eh, los ejercicios de sí. circuito y de crossfit. No es levantamiento de pesas, obviamente por el crecimiento, pero hay que ir instruyendo a lo que es la hipertrofia, aguantar, aguantar levantamiento de peso lentamente para ir ya creando nuestra masa muscular vamos a ver tenemos una llamada buenas noches teledebate bueno bueno bueno bueno bueno habla de señor juan un saludo un abrazo igualmente bendiciones pues. gracias igual con mucho respeto sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la señorita aquí mucha sí. gente todavía piensa que hacer ejercicio es de la solamente y realmente yo respeto que les guste eso eh, yo lo he hecho cuando estaba más joven obviamente sí. pero me gustan más los ejercicios que el levantamiento de pesas, pero no es lo mismo, para que no nos confundamos todos. Y ahora le quiero decir algo a usted con mucho respeto, pero a usted nunca le ha dicho que usted se parece al IMPETAL Rodríguez, el del programa que locura. Muchísimas gracias. Sí, me sí, lo han dicho pero, aquí. En el buen sentido de, de, de la palabra, ¿sabe? Muy bien, no hay problema. Bien, Muchas señorita, gracias, Juan. Buenas noches. Gracias, Juan. Un abrazo. Hey, sí. Un dato importante, pero quería decir algo. Sí, quería simplemente acotar algo ahí de Juan. Aquí el personal técnico me ataca con eso, Juan no es solamente usted sí, sí. continúa Carla, eh, mira Juan, eh, ejercitarte es muy importante, cuando hablamos también de crear masa muscular con pesas, también podemos hacerlo con el peso de, de nuestro propio cuerpo, Sí, me parece que los jóvenes, producción, tenían unas imágenes ahí que precisamente de eso te quería preguntar que es con el peso del cuerpo el peso la del cuerpo, ahí, pero es, es tele... eso mismo vamos a escuchar a la audiencia Adelante. buenas noches, Teledebate Perdóneme que le llame nuevamente, pero me causó mucha gracia que usted dijera que los técnicos los relajan con eso. Pero créame con el mayor respeto que, que parece que fue un personaje inspirado en usted, porque que son dos ropas de agua. Buenas <risa> noches. Gracias. Van a así. tener que enseñarnos, yo estoy a, es sí, intrigado. Vamos, te lo voy a mostrar. Mira, tú mostrabas esa imagen ahí de. Sí. Es, es una inquietud que muchas personas a veces nos preguntan, Carla, uh -huh. si necesariamente es pesa y no también con el peso de nuestro cuerpo, Exacto. Si, si el efecto o el resultado es el mismo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo peso 145 libras. Sí. Por ejemplo, si yo me, me agarro de una barra para hacer los shin-ups, sí. bueno, él, lo está, él no está haciendo shin ups, pero más o menos similar, sí. yo estoy cargando el peso de mi cuerpo. Okay. Todo, ese, todo ese peso se me ve en toda la espalda, en los hombros, ¿ok? Y es donde buscamos esa V, esa forma de V que tienen los nadadores sí, y sí, que sí. muchos hombres los buscan. Y sí, también claro las mujeres sí. para así afinar eh, en, en términos visual, sí. hacernos como la cintura más fina. Sí, porque, porque se hace una forma, Exactamente. Una vez, hay una proporción de, de abajo hacia arriba. Exactamente, igual sí. que nuestras famosas sentadillas. Sí. Por igual que, que es con el, el peso de nuestro cuerpo, nuestros pasos largos, que se les llama los lunges, sí. las pechadas, los push-ups. Sí. Okay, o sea esas que... son una especie de sentadilla ahí, pero con pesas. Exactamente. Es el smear machine muy famosa, muy, muy efectiva ahí él tiene unos discos de 25 o de 35 me parece sí. y él está trabajando lento fíjate que a pesar de que él es, es un hombre grande sí. musculoso sí. está trabajando con poco peso pero lo está haciendo lentamente que hace que el músculo vaya más eh, o sea forzado. Sí, forzado entonces cuando tú lo forzas al músculo que lo tiene una resistencia a, a, a ese movimiento sí. lento es más efectivo una preocupación, Carla, en ese sentido ese movimiento lento suele ser más pesado el resultado de tonificación ¿cuál es? Bueno, pues sea, en mi caso ya yo no tengo que utilizar mucho peso porque sí. el ejercicio de, de, de lento contando uno, dos, tres y cuatro, en vez de uno, dos, es más efectivo porque okay. mantiene la tensión en el músculo. Lo que buscamos es dormirlo, que no podamos levantar más. Excelente, excelente, qué bien. Carla, se nos ha agotado el tiempo, hermano. Ay, pero Vamos qué a... corto. Es que cuando se hablan temas interesantes, resulta sé? ser corto. Y lo bueno es que tuvimos la interacción de nuestra audiencia. Así pero es. sus preguntas nos las puede hacer a través del WhatsApp y la próxima semana le traemos la respuesta nuevamente por aquí con No, y ya para finalizar, si hicieron esos re desarreglos en Semana Santa y esas dos semanas lluviosas comiendo sancocho y nuestra famosa habichuela con dulce, nunca es tarde para empezar, empieza desde temprano a ser tú Dieta con conciencia, baja los carbohidratos y ejercítate. Excelente. Carla, muchísimas gracias. Un abrazo. Te esperamos la próxima semana por aquí. ¿eh? Amén. Gracias a ustedes. Bye bye. Nos vemos.